Hola gente de youtube ¿Cómo están estamos aquí con un nuevo video para este canal Uf, a empezar de contar con las video reacciones no a ver si lo hago diarias o una vez cada semana al menos no sé así que bueno bueno estamos aquí eh, en el canal de Kishin que hace animaciones que hacía animaciones de Dragon Ball pero ahora ya eh, lo dejó que ya vimos el último que hizo no y bueno, eh, de Bellito y su ¿no? pero bueno, sigue sí, subiendo animaciones de, de Naruto y de uno que otro anime, ¿no? Así que, ¿por qué no reaccionamos a eso, no? Y, ok, vamos a reaccionar esto del voluto, ¿no? De, de la continuación de la serie de, de la, del anime de Naruto. Bueno, no, no vi mucho de eso, obviamente. Como se puede notar, ¿no? <ríe> Así que, bueno. Eh, vamos a reaccionar a este que dice que me llamó la atención y la miniatura también. De ese... Hanabi, tía psicópata. <risas> Hanabi, sé, ah, Que es la tía de Boluto. De y bueno, ahí... Ya apareció la serie, ¿no? Que eso que hace años, ¿no? Y bueno, hizo una animación de eso. Y ok, sí, de, de, de la tía de Voluto, ¿no? La hermana de Ginata. Y bueno, ya. Y obviamente salió demasiado fanal y todo eso. Y ok. Y vamos a reaccionar ahora al video, a ver qué contiene. Así que será como de ginata psicópata que vimos hace un año creo así que bueno vamos a reaccionar a este video y va y simple sí. ok boludo tochito ya empezó a... what oh no no no eso más no qué turbio A ver, un poquito mejor. Ah, vaya, vale, vaya. Vale. <risa> como la cosa? Que de... <risa> <Okay>, ya eh, <risa> estaba atrás. Oh yeah. Oh yeah. <risa> Baja, sí, en chat. Para, nunca. <risa> Jódete. Jódeme. Ah, follam, ma. no disturbios <risa> muere papá, muere <risa> una luta de chimpos igual ya pasó lo mismo ya. <risa> el fin ah. ok, esto fue raro. vamos a hacer si no, otro más a ver ok, eh. Está destruyendo. Está ¿Eh? ¿Eh? Ah, fácil. <risa> Esto es hora tuya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ¿Qué <risa> <Bah>. <risa> <Yeah>. No, vayó no, no, no, es ah no, <Buah. risa> <That's it. risa> <A la mierda. risa> es Sony X bueno quizá otro video vamos a ver si primera en adulto ya que estamos